Pues a ver, eh, amada ha contado hasta el momento, ha mencionado en varias ocasiones la mentoría. La mentoría es el ámbito individual de la asignatura HTTP. HTTP tiene dos partes, por un lado lo que se trabaja en el aula y por otro lado lo que se trabaja a nivel individual con el alumno Con la idea de que individualmente nos trabajemos para poner en servicio, al servicio de la comunidad, lo que individualmente trabaja. ¿Sí? Entonces, eh, cuando los compañeros hablan de actitud eh, Además de unos conocimientos de unas estrellas a nivel técnico, eh, quieren algo más. ¿Qué es esto? Ellos son los empleadores, ellos son las personas que nos van a contratar. Y entonces, cuando ellos hablan de esto, se están refiriendo precisamente a lo que trabajamos en HTT. Trabajamos en cómo trabajar en equipo, cómo resolver conflictos, cómo liderarnos a nosotros mismos y cómo ser eh, capaces de liderar a los demás. He dicho gestión de conflictos. Parece que en el mundo de la cocina hay conflictos. Parece que en el mundo de la cocina la gestión del tiempo es importante. Pues estos son eh, temas centrales que vertebran la, eh, la forma de trabajar en, en el aula de HTT. Porque además, otra de las cuestiones que yo he detectado, al menos en mis dos años que llevo en, en gastronomía, es que de alguna forma se justifica, o veo que mis alumnos justifican, que en un momento dado en una cocina haya una palabra más alta que la otra que haya una comunicación, digamos, negativa. Que en un momento dado, si hay un momento de estrés, en un momento dado, se si hay... dar una voz, sea algo habitual. Esto es lo que, digamos, la percepción que ellos tienen, ¿eh? o lo que a mí me lleva. Entonces, uno de los mensajes que intentamos trabajar en el aula es si tú detectas que esto es así, no puedes perpetuarlo porque estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros, somos los profesionales del futuro. más además en un, en un entorno, que no solamente tiene la función física de alimentación, sino una función social y cultural vital. Entonces es mucha responsabilidad lo que tenemos con la sociedad a partir de la alimentación.